Vamos a adelante, vamos a continuar. Sí, vamos no. a, continuar. vamos a, a presentarles, señores, y a recibir con agrado al sí, amigo y compañero guasdiano Arsenio Bretón, que está con nosotros, con Arsenio. Vamos a conversar en esta, en esta entrevista verdad, acerca de diversos temas, pero sobre todo profesores de la UAS paralizan docencia exigiéndoles resuelvan situación salarial o anuncian paralización de, de docencia. Ese es el tema que vamos a tratar con Arsenio. Buenos días, Arsenio. Buenos, buenos días. días. Buenos días, Amado. ¿Cómo te va? Cuenta. Buenos días, Francis. Buenos días buenos días, días a Arsenio. todos los amigos ¿De de de, del canal, eh, del programa de, de mañana, mañana. de Telenor. Es. A gracias. los teledividentes que siempre están atentos Así es. a un programa de tanto prestigio que se transmite de lunes a viernes todos los días sí, en gracias. esta planta televisora. Gracias. Por Profesor, ¿qué está pasando y por qué el llamado a paro? Y Indíqueme, ¿qué día es que ustedes tienen eh, planificado el paro? Bueno, primero tenemos que, ante los amigos televidentes, expresar uh -huh. que una asamblea de profesores, de más de 600 profesores, se reunió el día 27 eh, por Zoom, convocado por fapro porque desde el año pasado, desde enero del año pasado, el deterioro progresivo de los salarios de los profesores universitarios es persistente con el aumento del precio del costo de la vida. En ese sentido, desde enero del año pasado se viene haciendo un esfuerzos esfuerzo para que la señora rectora, Emma Polanco, que tiene dos años y tanto en sus funciones, eh, resuelva un problema de reajuste salarial o de indexación salarial, dado que el costo de la vida se ha llevado el salario de los profesores universitarios y el salario de la población en general. De manera que en ese sentido, una asamblea votó el día 27 de enero por llamar, en caso de que las autoridades no atiendan al llamado de una indexación salarial de, del 40% para los profesores, de que los estudiantes se han dotado de una laptop con internet, visto que se dio una deserción estudiantil de un 20% en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más de 35 mil estudiantes quedaron excluidos por falta de este aparato, tecnológico, por falta de conectividad y por condición económica de sus padres. De manera que para que pueda cerrarse la brecha digital o sea que y pueda mejorar está... la calidad de educación. fue está proponiendo que a los estudiantes también le den un equipo. Un equipo y internet para poder accesar y pueda cerrarse la brecha digital eso no es lógico. que existe. Eso, como que sí, no tiene... eso es lógico. Porque lo yo otro te voy a una es... cosa, Yo te estoy ofreciendo el servicio como el servicio de enseñanza, de formación, pero tampoco te puedo co comprar un motor para que tú vayas a la universidad, que es más o menos lo que no otro ejemplo no, parecido amado. a lo que tú estás planteando. Yo no, creo amado. que eso es como una estupidez. Vista, vista la evaluación que FAPROBA realizó en el sentido de que la deserción rondó por los mil estudiantes y que en muchos lugares del país, de la región donde viven estos estudiantes, no tienen conectividad. Entonces, como no tienen conectividad, visto que la pandemia nos aísla, entonces hay que buscarle una solución a los estudiantes de que tengan conectividad de Internet y de que tengan sí, un aparato pero, que pero pueda... Pero Eso no es una la, responsabilidad la de la UAS, eso no es una responsabilidad de la institución. Si tú me dices a mí, lo que hay que establecer un... ¿Cómo se llama? Un una aula digital para que aquellos estudiantes que no tengan puedan ir ahí a tomar sus clases. Eso ya es más lógico. Pero entregarle un equipo a los estudiantes que no pueden conectarse... O sea, como que es bueno que lo pensemos. Nosotros seguimos que diciendo que eso es causa de la deserción en el semestre Sí, viejo, pero... Y, pero que, y que nosotros entendemos también que un profesor jubilado que tiene un salario deprimido debe ganar por lo menos 60 mil pesos de salario. Hay profesores jubilados que ganan 20, 25, 30 no, mil pesos. Eso, eso tiene sentido. Y que no tienen ni siquiera para comprar medicina. Sí, eso es verdad. Y para alimentación. Y sobre todo entonces, después que le han dado todo el tiempo. Entonces tú toda... sabes que fueron hasta maestro tuyo, maestro sí, no, mío. Claro, claro. Y sí, están en condiciones de deprimiento. En eso estamos de acuerdo. El señor. Ahora, y entonces planteamos también uh -huh. la realización de una evaluación de los resultados del pasado semestre para que se establezcan los correctivos del lugar, para garantizar la calidad de la docencia. O sea, una evaluación del de pasado semestre, que nos permita entonces ver cuáles son los aspectos que deben reforzarse para garantizar la calidad de la docencia en este semestre, que debió aperturarse el día 8, pero porque las autoridades no otemperaron el llamado de FAPRO-UAS en varios momentos de... de de conversación y de petición uh -huh. de la indexación salarial uh -huh. y de los otros aspectos, entonces nosotros tomamos la decisión de hacer una asamblea. Mira, la asamblea. Una, una espérate, amado. Sí, espérate, amado. No, la bien, asamblea. Para que tú lo digas, espérate, amado. La asamblea. La asamblea uh -huh. decidió un 96% a, de apoyar el paro. Ya. Es decir, hasta los seguidores de la señora rectora decidieron apoyar el paro. Pero mira, ¿por qué? Porque esto sí es interesante lo Ajá. que tú acabas de decir. O digo, todo lo que ha dicho es interesante, pero esto me llama más a mí la atención. ¿Cuáles parámetros tú entiendes que debemos evaluar del semestre pasado? De manera sí, puntual porque, al 6? Yo quiero bueno, a, hacerle una pregunta. Qué eso es interesante del, del, del, del, para saber dónde tenemos... Del semestre parámetros. pasado debemos evaluar los niveles de deserción. Ok. Los niveles de conectividad del estudiantado sí, sí. y de la capacitación del estudiante, problema problemas que tuvo, las dificultades que tuvo el estudiante para, para conectarse a la docencia y, imagino, y la decepción que le provocó. Y me imagino Por ejemplo, que la los dificultad niveles, de los mismos maestros que no se han adaptado a las TIC. Sí, ¿sí? Claro, claro, claro. Los niveles de capacitación del docente en términos de la tecnología de la información. Sí, sí. Ustedes saben que se ensayó un modelo virtual sí. nuevo, Sí. Que el maestro tuvo, inclusive, muchas veces, que auxiliarse de técnico de la informática para trabajar. Entonces tenemos dificultades grandes en ese sentido. Y entonces deben evaluarse todos esos parámetros. ¿Cuáles medidas correctivas deben tomarse Debe tomar. para entonces mejorar mm. y disminuir la deserción del estudiantado en la Universidad Autónoma de Una Santo Una pregunta. ¿Por qué? Porque mm. a cada problema hay que buscar las causales. Por ejemplo, estamos hablando del salario ah, sí. de los docentes. Sí. Desde el 2017, en el 2017 fue que se produjo el último incremento salarial del docente en un 15%. Y la resolución 2017-14 del Consejo Universitario estableció que con la combinación del Ministerio de Educación Superior, que en ese momento la dirigía Alejandrina Germán, y la asesora en materia de educación del Poder Ejecutivo, doña Ligia Amada Melo de Cardona, se, insta, se iba a establecer una comisión que iba a tocar las puertas de la presidencia para que la presidencia incrementara el presupuesto de la universidad, pero, espérate Francis, de cara a que se había conquistado un incremento salarial de un 40%, pero se restó un 25%. ¿Y a qué fue que se le dio 35 millones a la de aquí? ¿No era para salario? No, no, No, no, no. no. No. Los 35 millones de aquí es para construir el techado de la plazoleta y, y construir un lugar donde se pueden hacer la conferencias. Entonces se ustedes hacer han tenido acercamiento no tenemos, y, y no con Miguel Medina, nuestro querido amigo y profesor, Miguel Medina, en este caso, ¿cuál es su rol como director? Bueno, Miguel Medina es, es director del centro del recinto UAS de San Francisco administrativo. Uh -huh. Y bueno, como director, lo que tiene que gestionar es la administración del recinto. Y tiene que encaminar acciones, acciones desde el punto de vista administrativo de cara a la mejoría de la docencia y tiene que y ver a lo con, la, con la búsqueda de la solución del salario de ustedes? No, porque... Esas no, son... no, no, no. Eso son atribuciones de la ¿no? señora rectora de la Solamente. Universidad Autónoma de Santo Domingo y la vicerrectoría administrativa y el presidente de la república. Entonces con Pero mira, Francis, gracias a Dios, al año que terminó, 2020, se puede comprobar antes de evaluar los resultados que realmente se concluyó en base, en que realmente se concluyó, ah, gracias, chocolatico ahí, se concluyó la docencia en el recinto San Francisco de Macorís con... Los parámetros de distanciamiento, me refiero virtualmente, se concluyó. Que vamos a evaluar eso que pasó en el 2020. Claro, es lo que usted está claro, claro, que evaluemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El, el semestre, yeah. la virtualidad, los logros, los desaciertos. Para entonces establecer los correctivos del lugar de cara a que la deserción y la calidad de la docencia mejores porque la... hay hay una preocupación Amado y Francia sí. del gremio es de la calidad de la docencia bueno. virtual porque Amado decía hace unos momentos que no hay docencia más importante más importante que la presencial sí. y, y ojalá podamos resolver una el televidente resolver lo dijo también hacía la comparación Así que, es. que hasta se hace necesario la interrelación entre compañeros Ajá. no solamente el estudiante pero con que el que maestro, sino cuando tú dices algo como profesor, eso le va a generar una inquietud al estudiante. Y ahí mismo te la pregunta, pero virtualmente es más difícil. Y la motivación pero, que presenta un estudiante frente a otro que lo observa, bien. motiva también a hacer, ese. Claro, el, la tico ahí, cortesía Mucha, de, de mañana. Muchas de, gracias. De, muy bien gracias. Hecho. Pero que, también, lo invito también. a que lo dejuste. Amado. Y, dale. Eh, el problema de la universidad, mira. Es, es un problema presupuestario. Cuidado, por un lado, todo. hay un problema de presupuesto. Está caliente, está pasando. Amado, 17 recintos, llamado 17 recintos sí, sí. Y, y un presupuesto de, de 6 mil y pico de millones de pesos. Es decir, hay un problema desde de, de el Estado, desde el gobierno, de una deuda con la academia en términos presupuestarios históricos. Y por otro lado, hay un problema interno interno en el manejo del presupuesto. Es decir, porque el presupuesto de la universidad no se prioriza hacia los elementos de desarrollo fundamentales. Por ejemplo, la universidad está ahorrando unos 1.200 millones mensualmente con la, la pandemia, la UAS. Es decir, gasto de comedor económico, gasto de transporte, de combustible, de vehículos, de viático para profesores, Bien, de viaje se está ahorrando unos 1.200 millones. Y entonces pensábamos, y está rindiendo su labor entonces, claro, como docente. Claro. Entonces pensábamos que en un proceso de pandemia se iba a priorizar al alumno y al profesor. Sin embargo, esos recursos se han destinado para nombrar cientos de empleados en una universidad durante un año cerrada. Prácticamente cerrada. Que no y en términos mayor... término, término administrativos con un horario reducido de trabajo, Entonces, no se prioriza al, a la materia prima, que es el estudiante, y al transformador de esa materia prima, que es el docente. Y entonces se prioriza, nos manejamos como universidad del tercer mundo, de Macondo, en que se prioriza lo que lo, se, se, se, se, se invierte en lo que no es prioritario. Entonces seguimos siendo sí. seguimos siendo, siguió seguimos siendo seguimos siendo una administración desde el punto de vista muy atrasada de los tiempos de los caudillos, de los tiempos de la administración feudal, que solo se piensa. El reflejo en... de lo de afuera se maneja la política. Tú sabes que el clientelismo político <risas> está por encima de la calidad de las instituciones. Es decir, que tú de lo... a veces te encuentras en la ciudad con una base de una barca de... De, de bache de hoyo ah, ¿no? de, okay, okay. en la calle y, y, y los semáforos apagados y el es que ayuntamiento ya no están apagados. y el ayuntamiento con un cúmulo grandísimo de empleados cuando comprando basura para la vida no? entonces la entonces mira mira mira, mira una academia una academia prácticamente trabajando a media y en noviembre la rectora nombró cientos de empleados de verdad ¿por qué tiene que nombrar cientos de empleados cuando el proceso tecnológico mundial nos invita a trabajar más con el aspecto tecnológico que con el aspecto humano. Bueno, ayer precisamente teníamos a la doctora Andrea Manjarres y tenía ese tema sobre el, la virtualidad y el trabajo virtual. Y el teletrabajo. El teletrabajo, sí. precisamente. Claro. Tienes razón ahí. Maestro, maestro, ¿qué gana un profesor de la UAS? Un profesor del la UAS con gana menos salario. No, no, pero gana, gana si, gana? Tú, si tú lo compara con un profesor de academia de América Latina, de América Latina, que ronda entre los 5, 6 y 7 mil dólares, un profesor de la Universidad Autónoma de San Domingo tiene un salario de 95 mil pesos con 40 horas de clase. 40 horas de clase que con la virtualidad se van como a 60 horas. 95 por la corrección de por la corrección. Gana 95 mil pesos. Pero tú le aplicas a eso. Pico de tú le aplica a eso. Salen 2.300 y tanto a la hora. Oye, tú le... No, no, no. Estoy tú le aplicas... mil por 40, 40 horas. Solo no, no no, dividir. no, no. Pero tú le aplica a eso. Un descuento de impuestos sobre la renta. Que ronda por los 15 pero, o 17 mil pues, Siempre pesos. te lo van a cobrar. Sí. Aunque sea en la UAS o... Sí, que, que, eh, me lo cobran. Que claro, en la UAS... Claro. Que en la UAS... Que, que, que en la UAS... Que en la UAS... Es más alto que en otro lugar. sí el impuesto sobre la renta y lo podemos mostrar eso. Bueno, pero ustedes tienen una serie de, de beneficios que se quizás son retenciones que en, al final serán sí. en temas de jubilación, seguro de salud y lo demás. Sí. Ahora, yo mira, seguro. mira, yo el seguro. seguro. Oye, el ¿Cuánto oye, termina en entonces, yo Arsenio? Que tú me en 60. El seguro, el seguro, el seguro. En se, en el seguro oye. un médico deficitario. Oye, oye, esto. yo quiero que tú me desvientas si estoy equivocado. Vamos a, ver. Vamos a ver. La UAS es la universidad del país que mejor paga a sus profesores. Claro que sí. Yo no... Estamos hablando, yo no... estamos hablando de Keucamayma, sí. estamos hablando de unive estamos hablando de un estamos hablando de... Todas Esas universidades, la UAS paga mejor. La UAS paga y, mejor. y le exige incluso menos calidad a su profesor. Maestro, no, te lo digo yo. No, no parece eh, imprudente esto de, de, de un paro de labores en un momento de crisis de la República Dominicana, no. donde el gobierno ahora mismo está asumiendo una responsabilidad de una pandemia, de una crisis económica. No parece imprudente. No, no, no es imprudente. Mira, mira que el ministro de educación superior, Franklin García Fermín, uh -huh. dijo bueno, que eh, era justo, rector. que era justo, aunque era inoportuno, pero que era justo. La misma rectora ayer escribe y dice que la demanda que es, es justa, oportuno, eh. que es justa, que es justa la demanda que de los profesores. ¿por qué? ¿Por qué? Porque se ha producido toda una escalada inflacionaria en todos los sentidos del, del, del, del costo de la vida. Sí. no solo del costo de la vida sino de la construcción todo, todo, de todo ¿verdad? se ha producido un alza tú vas con 5 mil pesos al supermercado Ay, no me lo dupe, no, no, y cuando tú no, sales tú no, no, no, no llevas no nada en la mano tú ¿al, al no, no, no llevas no no nada me en la mano antes, que Porque, oye, ¿tú oye que cuando tú echas combustible ¿tú ¿tú semanalmente tú te das cuenta lo que tú gastas ¿lo había visto alguna verga de cocinar en el precio que estaba? 128 es como un 128 pesos. De... Y tú tienes un galón de gasolina a 200 y pico. Increíble. Entonces tú tienes un costo de la vida elevado. ¿Por qué nosotros decimos indexación salarial? Es para que pueda por lo menos aproximarse al costo de la vida el salario de un académico. Por eso la demanda. No, para, para, para llevarlo al costo de la vida actual, Arsenio, va a tener que 5 mil <risa> dólares. Porque, tú, óyeme, tú lo sabes. la cosa está del caray. Tú lo sabes. Al final, Arsenio, ¿alguna alguna exhortación? Alguna... Mira, yo, uh -huh. a mí me gustaría que, producto de que Franklin está en la posición en que está en el gobierno y que la rectora es una persona consciente de la situación y que FAPROBA está compuesta de gente como tú que tienen una actitud de, de, de, de, de negociar, de llegar a acuerdos tal vez podamos antes de que se llegue a ese nivel que ustedes están planteando lograr un acuerdo eh, que incluso que el gobierno intervenga y pueda facilitarle a la universidad algún mecanismo para solucionar esto. ¿Tú crees que nosotros es tenemos eso? la esperanza de que sí? Okay. En el día de ayer comenzó el diálogo Magnífico. entre Franklin García Fermín Magnífico. ministro de Educación Superior, y la directiva de FAPRO UAS. Qué bien. Y eh, Franklin mandado por el presidente de la república ¿Es Un académico Y entonces no, y El presidente está, y, está y entrándole entonces, a todo lo que se le presenta y, De frente Porque el día 29 aprobaron una carta al presidente Diciéndole la situación económica Por la que están pasando los profesores Y entonces Franklin Tú sabes, amado uh -huh. Que los profesores fueron despujados de su viático sí, están viajando, No están viajando, y, no, no están viajando y ese viático que valía 20, 25, el 30 mil pesos. Eso el sueldo, sí, Y eso, eso disminuyó no, pero claro, los ingresos. Claro, sí, y entonces hay una situación difícil. Aunque los 9 mil pesos del bono no son, no son suficientes del bono virtual. No, porque una, porque una tú, tienes que, tú tienes 9, que mil, adesentar, adesentar un aula. Yo pago 3 mil pesos entre internet, cable y todo eso. Ya, y, y organizar una. Y más lo que debe de la computadora que cogiste. O y, la energía, tabla, y la energía eléctrica. Y, energía. y, es, y, y un, un computador me... que se deteriora. Que tú tienes es que una ayuda, ¿Un Es una final, ayuda. Un mensaje final al senior? No que el día. A la comunidad Nosotros esperamos. País, nosotros esperamos y llamamos a la comunidad universitaria. A sumarse al paro del lunes 8. Por decisión de la asamblea del 27 de enero. A la comunidad universitaria, cuando digo eso, digo a los profesores masivamente y a los estudiantes. Bueno. En una actitud de fortaleza, de decisión sindical consciente. El lunes ningún profesor va a encender el computador. Pero tenemos, tenemos la esperanza de que se inició la negociación entre el Ministerio de Educación Superior con mandato del presidente Bien. y la rectora que se va a integrar al diálogo para buscar una solución de aquí al lunes. Ojalá tengamos en el día de hoy una solución Esperamos. Y si podamos comenzar el lunes Gracias Arsenio gracias. Bretón Dirigente de FaproWAS En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Por eh, toda esa carga de información Que nos trajo Producto de la situación eh, Que ustedes han podido escuchar De viva voz del profesor, del maestro Bretón Gracias Arsenio Nosotros bueno. vamos a la pausa señores Cuando regresemos hay más contenido Del programa de mañana Gracias por la invitación. Sí, a ti.